Día 1 Estaba pensando en qué hacer, en qué contenido innovador hacer para todos vosotros Y se me ha ocurrido esto Básicamente grabar lo que hago diariamente para poder ser stripper, youtuber y tiktoker a la vez Y no se me ocurre ningún nombre para la serie Así que si me lo podéis dejar por los comentarios, lo agradecería Hoy se hace un vídeo, se hace una miniatura Se sube un vídeo, se sube este vídeo o sea, Tiene que subir mañana porque tengo que terminar el vídeo durmiendo y hemos directazo, ya de 4 Ya estoy aquí en el setup, a punto de verme el café Y empezar el día Y tengo que deciros que las 8 de la mañana Es mi hora favorita del día, sin duda tío. Y eso, estoy realmente obviamente Hay que chilear un poquito, me debo café con algún vídeo Y... Tengo que simplemente subir un vídeo para os enseñar el polés. pero es un vídeo muy sencillo, yo tengo un canal de variedad antes yo hacía Stumble ya lo sabéis, pero he cambiado totalmente, un truco para la gente que no sepa básicamente cómo editar sus vídeos y tal, os recomiendo Premiere Pro pero tengo la suerte de que Crufi eh, me enseñó a editar, yo le he editado los vídeos al principio del todo, y Crufi me enseñó a editar en un día o dos, literalmente, o sea, es muy fácil lo que aprendes después son presets que tú arrastras y ya te cambia cómo se ve el clip o la transición y pues eh, estoy terminando de editar el vídeo de un charter básicamente no la voy a meter mucho y os digo, quiero tener la serie full completa Aunque como veis, no va muy bien O sea, estas top 6 En estos momentos es cuando la gente se rinde Pero realmente, si otros pueden ¿Por qué tú no ibas a poder? Después de literalmente 3 minutos La miniatura, let's go Falta un 2 o algo por aquí Pero no creo, porque lo haré así Básicamente, mirad Me he metido en este cuerpo de Nathan Drake Para poder seguir bien con el día Huevito, un poco de al mono humado y un pan. De verdad, segundo si vosotros me ponéis que no es fitness, eh, escúchame, no estoy en un cambio físico quiero ser streamer, no quiero estar fuerte no, una cosa es que lo quiera y otra cosa es que lo haga no, lo voy a comer. La toxicidad básicamente, como todos sabréis, en el mundo hay mucha toxicidad, te pasa en el día a día te pasa en clase, te pasa en el trabajo y hoy me gustaría hablar de eso porque es algo muy importante para poder trabajar o dedicarse a esto y es el tema de aguantar las críticas. Yo no puedo aguantarlo lo siento mucho, yo me caliento en lo que toca, o sea yo me caliento y en lo que toca y ahora mismo como estoy en un proceso de Escalar porque tengo que escalar una montaña muy alta, la cual, pues, bueno, está pues, picado y, pues, no llevo prácticamente nada para escalarla. Poco a poco se puede ir escalando. Si voy poco a poco cogiendo una roca, otra roca, otra roca, <tose> mi conclusión, pasad de la gente Vale, esa es mi conclusión. Yo no lo hago tanto porque me caliento yo, digo. soy una persona muy que se calienta muy rápido, pero bueno, son así las cosas.